Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rastro, hoy os traigo un gameplay bastante tocho, muy tocho, el de más gordo que he hecho en vanilla, al menos de momento hasta nuestra vuelta, ya lo estáis viendo en pantalla, estáis viendo todo lo que hemos conseguido, vale. ahora mientras os hago la intro se os irá poniendo por unas cajas, y lo dicho, eh, dejad el like si os ha gustado, comentar si os ha gustado, básicamente pues porque me tiro 5 horas o 6 para hacer estas movidas de las intros y tal. Queda muy guapo pero cuesta la vida, así que os agradecería muchísimo que dejase vuestro like. Eh, y si podéis dejar vuestro follow también en mi canal de Twitch, lo tenéis ahí abajo en la descripción, twitch.tv-bostonario. Eh, de momento no hacemos directos, pero los haremos en un futuro, ¿vale? De momento me estoy centrando en los vídeos y tal. Así que nada, lo dicho, espero que os guste el vídeo. Ya sabéis, el primer like va a ser el de la casa despauneada y el segundo va a ser el techo así que hasta el final, dejad vuestro like dentro del vídeo mira, mira lo que me he encontrado <ríe> está dando vueltas por aquí Lo que no sé si la puedo matar con esto hay loot, hay loot ¡Oh! uy, una buenas hechas ¡Oh! joder, hay loot y el armario ¿El armario no lo veo ah, está ahí a ver Está bajo llave. Tiene que en la mierda del armario. Uh, esto está a punto de caer, eh. Y cae todo. Sí, sí, cae todo, cae todo. Se viene 3, 2, 1. Y ¡pam! ¿No? ¿Quién está? <risa> <risa> Qué hostia, como putado. Ah, oh, yo ¡Estás! es el tío. ¿Y ahora estás? ¿Es el tío mirando la luz para casa? No, ¿eh? vale. ¡What, oh, la comida, tío! Chaval, ahora me hacen falta cajas, eh. ¡Oh! ¡Mamma mía! Joder, vale, hay que volver, tío. Ahora me hacen falta cajas, colega Venga, ¿Eh? ahora, ahora me hacen falta esas tres cajas, tío. Fuck. Vamos, vámonos. Me ha dado loco, vamos a acá. Todo lo que me saca. Hola, por despauneado. No pasa. Yo iba para el hielo a picar, ¿eh? Que estaba picando azufre, tío. Te lo juro, ¿eh? Llevaré 20 minutos ahí donde rol. Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Me ha dado hasta cocinado, tío. Me ha dado hasta pólvora el tío. Chavales, vamos a reventar esta casa. Aquí la peña está Tosova. Mira con qué vengo. Vamos a mirar por dónde. En principio, ya la tengo medio mirada esta. Y eso, mi idea es por pues, reventar todo el server si puedo hoy. Tengo muy claro que esto es protección y esto también, con lo cual deberíamos tirar hacia ahí. Hacia aquí, Tengo en cuenta que aquí tiene metal y abajo tiene metal que se ve, vale, a ver qué hay, uh, premio, vale, escopetilla. Cuidado, no nos caigamos. Como que ahí en la escopeta, estoy jodido. Pues tiene que estar ahí dentro. El tema es, llevo suficientes, tío. Creo que son 15 para. Para la armorera, así que vamos a ver. Hostia, este, igual lleva cosa tocha, ¿eh? No parecía, ¿eh? Bueno, ahí ya veo cajas, ¿eh? Ojo. Ahí llevo cajitas. Sí, pero ahí tiene que estar lo tocho, tío. Pero sigue dándole. Y ahí está. ¿Qué coño hay? No lo no veo. ¿Un cuartico o qué? Oh, se ha dejado una puerta abierta. Eh? Blindada. Aquí abajo no hay nada. No sé qué habrá en estas cajas. Vale. Vale, medicina. Ok, ok. Dos explosivos, 37. Ok. ¡Ah! ¡Qué bien me vienen, tío! Con esto recupero, eh. ¿Eh? esto sí, si el armario, ni puta idea oh, una torreta tío hacia afuera, no hacia adentro oh mira con estas tarjetas lo que pasa es que sí que tenemos que ir para adentro pero no sé si hay allí uh, puede ser eh. puede ser que ahí dentro esté la movida Vale, se nos está haciendo de noche pero ya he dejado las cosas Y en un principio, para que veáis Hemos llevado todos esto Todo esto nos hemos llevado Y aún me faltan las tarjetas Ese ¿eh? que me las he dejado ya. Vale, se nos ha hecho de día de puta madre Vamos a subir Todo sigue igual me he traído seis pepos, vale, me ha costado conseguirlos, pero bueno, los hemos traído Y yo creo que con esto ya deberíamos poder ser capaces de reventar la puerta Con cuidado Vale, dos pepazos solo Uh, ahí está todo Pero, ¿hay trampas o no? Está el armario, está todo, ¿él ¿eh? no está? Él no viene, me ha dado aquí, 1800 aquí y ahí tengo las cajas de fuera aún, ¿eh? ay se le ha olvidado cerrar esta puerta, menos mal, <risa> vale, el pelo, vamos a quemar esta mierda y a ver qué nos da qué pasa, eh? vale, a ver qué hay aquí No me paga todo pero me da muchísimo tío, 2, 4, 6, 8... Casi 9k... Uf, me da muchísimo, ¿eh? mira, 225 de alta calidad, eso es muchísimo tío. 2, 4, 6... 7, 8... Casi 10k me ha dado de azufre. El coche está bajo llave así que... ¡Oh! Joder... Al, al, al, al, al, al. ¿Cuánto material... ¿Cuánto más? Ma... puto enfermo. ¿Cuánto material llevas? Mira todo. Una chino farmeada, tú, que no me va a caber todo, ¿eh? A la dámela porque si no. ¡Hostia! Que no me va a caber todo, tío. Coño. <risa> a ver, se vale la pena, me faltan cajas aún. Esto aquí. Esto me lo veo. Oh, me cabe una cosa más. Uf, que no me cabe tío, que voy que voy Muy para casa chavales ahora voy buah moto pico, el motopico el uh motopico -huh. Acabo uuuuuh volt todas las balas que quiera ¡Wow! Otra torreta, 16 explosivas. Ya ¿Estaba haciendo explosivas? Mira todas las balas que me ha dado. ¡Hala, hola, hola, hola. pero cuántas armas tienes? Brutal, tío, brutal. Vamos a... Voy para casa y vemos todo lo que nos hemos llevado. ¡Que es una locura! Vale, pues básicamente, chavales, nos hemos llevado bastante. O sea, nos hemos llevado todo esto... <risa> Casi 10k de, de fragmentos de metal, 2, 4, 6, 8 y, y pico de piedra, 132 de alta calidad, 2,8 de, de fragmentos sin quemar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 192 de alta calidad, 6 o 8k que nos hemos llevado hechos, más lo que teníamos nosotros, pues toda alta calidad. Aquí no hay nada, pero bueno, mirad mi inventario. O sea, pf, todo esto lo tengo que meter dentro. Flipas. O sea, raideaco de los gordos, ¿eh? O sea, mira cómo el coche, tío, va petado. Va petadísimo, tío. Así que nada, espero que os haya gustado. Dejad ustedes si os ha gustado. Suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.